Hola, hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? No. Gusto de saludarles, gusto de estar aquí nuevamente con ustedes, Boris Darmon, para servirles todas las noches en nuestro programa este mes Autoliderazgo, es nuestro tema general de este mes de febrero. Muy contentos de tenerte en nuestro programa el día de hoy. Estamos saliendo en Facebook Live todos los días, en vivo, a las siete en punto, y también quince o veinte minutos después estamos subiendo nuestro programa o nuestro, nuestra conferencia a Boris Darmon Canal en YouTube. Ahí nos puedes seguir y puedes compartir con las personas que crees convenientes si te gustó el programa. Por supuesto, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la semana. Estamos hablando acerca del autoliderazgo y hemos mencionado ya algunos puntos importantes. Tenemos un problema con el audio. Y si lo que decimos esté en relación con lo que pensamos, entonces definitivamente debemos cuidar nuestros pensamientos para que nuestras palabras sean las adecuadas. Disculpen, hemos tenido un pequeño inconveniente con el Internet. Como siempre, los impases están presentes. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos cosas importantes que desarrollan nuestro autoliderazgo, especialmente nos ayudan a desarrollarnos como personas y a cumplir nuestro propósito en la vida. Y eh, cuando nos proyectamos hacia los demás pero antes de proyectarnos a los demás, es importante también hacer algo para nosotros. Practicar intenciones a favor nuestro. Si tú crees que tú eres una persona de valor, si tú crees que eres una persona que tienes eh, algún, algún talento, alguna habilidad, lo que normalmente sí tenemos todos, eh, solamente que a veces no nos damos cuenta que tenemos en nuestro interior potencialidades, eh, ideas, capacidades que son valiosas y que muchas veces nosotros eh, las eh, denigramos sobre pretexto de no decir cosas positivas de nosotros mismos. Hay algún dicho, perdone la expresión un poco... A mí no me gustan las expresiones que niegan o, o u obnubilan la capacidad del hombre de poder decir lo que es y lo que hace. Yo no creo que sea un acto de orgullo contarle a la gente el valor que tú encuentras en ti mismo. Entonces viene una frase que dice, no digas nada de ti mismo, sino deja que los otros lo digan, hablando en el sentido positivo. Yo le digo a la gente, ¿por qué no? ¿A qué le tienes miedo? Ah, no, es que la gente va a hablar. ¿Y qué? Que hable. Normalmente la gente, lo digas o no lo diga, igual habla. Y estar en el anonimato no hace otra cosa más, no haces tú otra cosa más que bloquearte a ti mismo por el qué dirán de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú te estás diciendo a ti mismo, no digas lo bueno que tú eres, no digas lo bueno que tú haces, no digas las cosas interesantes que tú tienes. Porque si no, los otros van a decir que eres un orgulloso. ¿Y qué? ¿Por qué no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. ¿Por qué Pablo sí lo puede decir? Ah, no, es que él es el apóstol. Y tú también eres un apóstol de un mensaje de vida que tú tienes porque tú tienes un propósito de vida. Tú ya descubriste tu propósito de vida. ¿Por qué le va a molestar a los demás todo lo bueno que tú digas de ti? Todo lo bueno. No te hagas el humilde. Ese acto hipócrita de decir, no, mira, yo no, yo realmente soy una persona humilde, yo no tengo ese tipo de habilidades. Es un acto hipócrita que lo único que hace simplemente es hacer que los otros se burlen de ti. Nunca van a reconocer tu humildad porque tú lo dices. No se van a quedar callados porque tú te crees humilde. Practica intenciones de bien para ti y públicalos para que los demás sepan lo que tú tienes si lo tienes hay personas que publican publican cosas que no tienen porque dicen tener cosas y no los tienen entonces allí tenemos un problema pero si tú tienes la capacidad y la habilidad dilo y qué problema hay ah no pero ellos quieren que si tú lo dices, tiene que ser perfecto. Ese es el problema de ellos, no es problema tuyo. Tú haz lo que en tu corazón y en tu convicción tiene sustento, tiene valor. Haz que, o sea, haz cosas que permitan que el valor que tienes de ti mismo se extrapolen para que tú lo puedas utilizar en bien de los demás y en bien de ti mismo también. Si tú tienes una buena intención respecto a lo que tú tienes de publicarlo no porque tienes un acto de orgullo sino porque tienes la realidad en tu mano, has descubierto quién tú eres, cuánto valor tienes, no hay ningún inconveniente. Y si los demás hablan, ese es el problema de ellos. Ese, esa, esa actitud de querer opacar a los demás. No lo digas. Porque si lo dices, los demás van a creer que tú eres orgulloso. ¿Y por qué no si lo tienes? Un barco se llama barco porque tiene la capacidad no solamente de ser un barco, sino porque tiene la capacidad de navegar. Un hombre con talento se llama hombre de talento porque no solamente es hombre, sino porque tiene talento. Una mujer talentosa es no solamente mujer talentosa porque es mujer, sino porque tiene el talento tiene la capacidad, tiene la convicción. Autoliderarse no solamente es contenerse, sino también liberar aquello que tú vales, que tú eres, el valor que tú tienes a pesar de las críticas y las miradas estúpidas de los demás. Tú eres una persona que se ubica en lo que tú sabes hacer, en lo que tú sabes tener, en el valor que te das y tienes que ayudarte a valorar aquello que tienes. Bueno, diciéndolo o no diciéndolo, igual, lo valoras. Pero si quieres decirlo también. No les hagas caso a aquellos que dicen, hoy no lo digas, van a pensar que, que te estás alabando a ti mismo. ¿Y por qué no? ¿No me puedo alabar a mí mismo? ¿No tengo derecho sobre mi propia verdad? Lo que pasa es que algunas personas quieren que tú no tengas derecho para no ser responsable de aquello que tú tienes. Porque si tú tienes un talento y tienes una capacidad, una habilidad y lo publicas, debes mantener esa publicación alta y ese honor alto porque eso es lo que tú eres. Pero como la gente cree que tú no eres y que vas a fracasar, entonces tratan de obnubilarte, de opacarte, de, limitar, de limitarte de tal modo para que ellos sean felices. Hay personas que son los anunciadores de catástrofes, ¿no? Han escuchado a esas personas que dicen, no, no te metes en ese negocio. o oh, no te junte con esa persona. Te va a ir mal. Y si tú dices, no, no voy a ir mal. Y cuando tú fracasas, yo te dije. Y son felices. Son felices de ver tu fracaso. Son felices de tener la razón. Yo te dije que esa persona no era buena. Yo te dije que ese negocio no era correcto. Yo te dije que ese... O sea, les encanta verte fracasado. Porque ellos lo anunciaron. Son los profetas de la catástrofe. Destruyelos con tu capacidad de ser tú mismo, de valorar lo que tú eres, de crecer como tú quieres, y si fracasas es tu fracaso, no es el fracaso de los demás. Si ellos no les gusta, es su problema. Si ellos te critican, es su problema. Tú sigue adelante. Ahora, si hay algo de lo que ellos te critican, que te hace, a través de una introspección, valorar aquellas cosas que tú no deberías hacer, o que sí deberías cuidarte, pues adelante, también podemos aprender de las críticas. No hay ningún problema, pero practica intenciones, actividades a favor tuyo para poder darte a conocer, para dar a conocer lo que tú vales, lo que tú eres y, por supuesto, para crecer, para avanzar, para lograr cumplir tu propósito en la vida. Si en tu mente programas una visión optimista, positiva, realista, razonablemente sin caer en exageraciones emocionales negativas, y lo suficientemente motivante, podrías ver manifestado todo eso, y más cada vez más en tu vida, si tú lo haces con una buena intención, una intención de dar a conocer tu valor, lo que tú eres, para crecer, para avanzar, para hacer cosas. Yo no les voy a contar todo lo que yo puedo hacer, pero hay muchas cosas que puedo hacer. Tengo talento para hacer algunas cosas. Yo no necesito a alguien que venga a mi casa a arreglarme cosas. Yo puedo hacer todo lo que tengo ahí. Oye, ¿te crees? No, así es. Eso es la realidad. Yo puedo hacer eso. No se necesita un gasfitero, un electricista, un, un constructor. Nada aquí. Aquí todo se puede hacer. Ni un pintor ni nada. Yo lo puedo hacer. Quizás no perfecto, pero lo hago. Y eso es lo valioso. Yo me valoro a mí mismo por lo que sé hacer. Mamá me decía hace unos días atrás. Tú cuando eras niño ya mostrabas esas habilidades. Eres inteligente, hijo. Qué gusto saber que soy inteligente. Qué lindo saber que tú eres inteligente y qué lindo que tú te das cuenta de eso. Le molesta a los demás que seas inteligente. Ese es el problema de la envidia de los demás. Eso es el problema de los demás. Tú, adelante. Segundo tema que vamos a tratar es ser coherentes. Existe una sincronicidad entre lo que tú piensas y lo que tú actúas o lo que dices. Siempre es importante eso. El valor que tú tienes debe ir acorde con lo que tú eres. El valor de lo que tú tienes como concepto de ti mismo debe estar refrendado por lo que tú eres realmente. La coherencia interna es la concordancia de la manifestación externa con lo que tú tienes dentro de tu mundo real dentro de ti mismo no somos coherentes cuando nosotros actuamos de una manera y somos de otra manera no hay equilibrio entre lo que tú dices y lo que tú haces ahora, ¿quién califica eso? el que conoce más a la persona que tú eres ¿quién es la persona que, que conoce más a la persona que tú eres? tú mismo lo que pasa es que muchas veces no somos muy sinceros nosotros mismos con nuestra realidad. Ni para el favor, ni, pa, ni para lo bueno, ni para lo malo. Generalmente corregimos, o sea, corremos hacia lo malo. No, yo no soy así, no, yo soy una, una persona que hago esto, que hago lo otro. Entonces, siempre nos estamos calificando negativamente. Y creemos que así nos sentimos más cómodos. Hay gente que vive una triste realidad, ¿no? De negatividad. Y me da mucha pena porque mucha gente que vive así, termina siendo una persona inútil, mediocre, porque constantemente está limitada por su propia mente, su propia uh, forma de pensar de sí mismo. Por lo que cree de sí mismo, porque los demás le han dicho que no te creas. Yo conozco un amigo que conocí cuando estaba recién trabajando en una zona en la selva. Yo sé que él tiene unas habilidades increíbles para hacer tejidos, por ejemplo. Y me da muchísimo gusto que él lo tenga. Pero a veces quizás veo que muy poco lo dice y por eso pierde oportunidades de negocio. Conozco una persona que sabe pintar. Y aquí en Perú no lo reconocen. En el exterior es un pintor famoso, cusqueño. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces entre nosotros decimos, hay un dicho que dice, nos pisamos el poncho. Somos, somos como la rata. Cuando vemos subir a alguien, jalamos para que no suba porque queremos nosotros ganarle a él. Y estamos en esa pe, pe, permanente competencia san, malsana y destruimos a los demás y nos destruimos a nosotros. Somos como el perro alterrano. No dejamos trabajar ni, tra, ni trabajamos nosotros. No logran ellos ni logramos nosotros. Y eso Es una triste cultura estúpida de gente que vive en una sociedad de mediocres. Estábamos en una reunión cuando yo me puse de pie y tomé la palabra y expresé algunas cosas que me parecían que no debían estar haciéndose en ese lugar. Y cuando me senté, una persona se acercó a mi oído y me dijo lo siguiente, ¿qué esperas, Boris, de una gente mediocre? Y yo caí en cuenta de que no solamente era yo el que estaba pensando de esa manera, sino también había otras personas que veían esto que yo ahora estaba viendo de manera palpable y que estaba observando y criticando de manera queriendo ayudar para poder si podemos cambiar lastimosamente tenemos una sociedad en ese sentido con una situación realmente eh, caótica a la cual yo quiero con estas conferencias cambiar rompe tu esquema autolimitante descubre tu valor, y sé coherente con lo que tú eres, con lo que tú dices, y que la gente vea que lo que tú dices es realmente lo que tú eres, y eso te va a dar poder, poder para hablar, poder para actuar, poder para eh, emprender, poder para saber decir las cosas, y ¿sabes qué? No vas a tener ningún temor, como Pablo, para llegar hasta el aerópago, o hablar con quien sea, para decirle la verdad que tú tienes y que esa verdad tenga el sustento suficiente, no solamente por lo que tú crees, sino por lo que tú vives. Y aquí ustedes estarán pensando, ¿qué habla este? Si lo que vive, ¿qué es lo que yo vivo que tú calificas como incorrecto? ¿Qué capacidad tienes tú para poder vivir o ver lo que yo vivo por dentro? Por eso es importante que resolvamos este, este asunto de la siguiente manera. Tu derecho termina cuando comienza el derecho del otro. E incluso tu derecho de opinar. Ahora, si te atreves a opinar, también atrévete o soporta la respuesta. Porque siempre va a haber contraposiciones. Y en este acto de autoliderazgo tenemos que aprender nosotros a tener valor en sí mismo, a valorarnos a nosotros mismos y trabajar en favor de eso, aunque los demás lo puedan notar, y ser coherentes con lo que somos y lo que so lo que hacemos. Sin duda siempre habrá alguna incoherencia. No estamos hablando en el contexto de una de un idealismo, de un perfeccion perfeccionismo completo, absoluto. Estamos hablando del concepto del ser humano en su desarrollo, en su capacidad de poder procurar Vivir una vida con sentido, con propósito. Y en esa lucha constante tenemos que aprender a valorar lo que somos y, y hacer algo por nosotros mismos y al mismo tiempo haciendo eso. Hacer las cosas con coherencia, no como actores hipócritas, sino como, como lo que somos realmente. Desarrollamos algunos hábitos. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los hábitos de, de, de contención cuando nosotros queremos decir lo que decimos porque supuestamente somos sinceros. También hay que tener mucho cuidado porque aquellas cosas que decimos, que creemos, no tienen que ser hirientes. Hemos hablado ayer acerca de las palabras virtuosas que tenemos que usar como parte de nuestro alto liderazgo en nuestra comunicación y por supuesto en nuestras acciones también. ¿Por qué todo esto? Miremos a Jesús. Él era un ser controversial. No se quedaba callado cuando se tocaba puntos específicos en el cual él tenía que defender. Y eso tenemos que aprender de él. Y por supuesto, a veces él era sarcástico, o usaba palabras duras como hipócritas, sepulcros blanqueados, zorra. O sea, no era una persona que hablaba así nomás, oh, bonito, venido a mí, como algunos lo pintan a Jesús. Jesús era un, un, un personaje real. No estaba despegado de la realidad. Y él sabía lo que era. Yo soy el hijo de Dios, decía él. Entonces, es importante que nosotros sigamos sus caminos. No seamos personas que por querer agradar a los demás terminemos siendo falsos seres humanos. El autoliderazgo nos ayuda a crecer, pero a crecer dentro del contexto de la realidad. Y vamos aprendiendo cada día y nos vamos desarrollando. Y comenzamos a ser y después comenzamos a hacer. Y entre el ser y el hacer debe haber coherencia. Solo sucederá eso cuando nosotros trabajamos dentro de nosotros para mostrarnos ante nosotros mismos nuestra propia realidad y crecer como personas. Que Dios nos ayude para cumplir nuestro propósito en la vida y tener sentido cada día que vivimos. Que Dios te ayude y espero esta noche haberte ayudado a reflexionar. Si tienes algún comentario, déjanos ahí en YouTube, en Boris Darmon Canal o en nuestro Facebook, en Boris Darwin. Ahí nos encuentras tú presentando esta conferencia todas las noches a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, Amadísimo Padre que estás en los cielos, gracias por todo lo que tú nos das. Y nos enseñas. Sin duda hay muchísimas cosas que tenemos que aprender. Y por eso estamos aquí. Enseñándonos, aprendiendo, trabajando juntos en el proyecto de vida que queremos tener. Enséñanos cada día con tu espíritu Ayúdanos a tener mente analítica, ayúdanos a valorarnos a nosotros mismos como verdaderos hijos tuyos, que podamos crecer como personas individualmente y también en nuestras relaciones con los demás, que podamos ser personas útiles y siendo personas útiles podamos servir a los demás cada día. Así podemos cumplir nuestro propósito en la vida. Enséñanos, Señor, cada día. Esta, esta noche te agradecemos por esta ventana que nos das para poder presentar Ideas y mensajes. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor siempre te bendiga, que el Señor te guíe, te acompañe Gracias por tomar tu tiempo y escuchar este mensaje. Mi nombre es Boris Darmon. Estamos desarrollando este mes el tema de autoliderazgo. Esperamos ser una ayuda para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana a las 7. Chao, chao.